No, no, no, no, no. ¡Uf! ¡No, no, no, no, no! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué hizo? Es ¡Hola, hola, no, no, Bueno, bueno, bueno, bueno. Así que nada, vamos a empezar con esto, ¿vale? El Fénix Legendario. Esto es una movida en la que nos tenemos que ir a una tierra helada, ¿vale? Que es esta. Como ya podéis estar observando. Donde hay castillos y movidas. Y tendremos que liberar a este, ¿vale? Al Fénix Legendario. Tenemos que obtener. 6 magic scrolls para liberarle, ¿vale? Y desbloquear secretos de una... De un asentamiento perdido por la vida, entonces... Yo quiero ser este el Polar Bear, ¿vale? Así que no sé si lo puedo coger tal cual o esto es de comprar. ¿Eh? Oh, oh, vale. Somos un oso polar, chavales. Aquí está. <risa> y vamos a crear este mundo, ¿vale? Vamos a empezarlo ya. ¡Mira la zarpa, chaval! Hola, oh, oh, hola, oh, oh, hola, oh, oh, hola, oh, oh. hola. ¡Qué guapo, no? Ojo. Hola, dónde estamos? Ahí está guapo, ¿eh? Mira qué guapo el pueblo, tú. ¿no? La Castilla, cocho. ¿no? Oh, ¿eh? Hola. ¿Qué dice, señor? Eh, bienvenido a mi casa. Mi nombre es Amarú y soy uno de los pocos que se que se queda aquí en este sitio olvidado y remoto. No solo tener visitantes, así que es bueno ver a alguien nuevo. Déjame contarte un poco sobre este lugar. Estos son las tierras árticas del norte. El tiempo ha sido bastante frío y verás la región ártica. encontrarás reliquias y estructuras de una civilización antigua perdida que estuvo antes de, de aquí. ¿Vale? Oh. Somos un oso polar ¿Cómo <ríe> va? A... Vale, vale <ríe> ¿Y ahora qué? Como muchos lugares olvidados hace este tiempo, tiene historia? historias de misterio, místicas. La historia del, del Fénix legendario ártico es una criatura poderosa y mágica. Las historias dicen que seis escrodes mágicos están escondidos. Alrededor de las tierras árticas, unidos. Vale, mantienen el poder para poder volver a la vida a este Fénix. ¿Cómo, cómo? Vale, dice que el Fénix se, vol se volverá nuestro colega y lo podremos domar. Si conseguimos los seis Magic Scrolls, eso, si hay que ir al norte para que lo podamos invocar. Joder. Vale, vale. Buen rollo. Este es el mapa, chaval. Nosotros estamos aquí, ¿no? En Castillo Ártico. Oh, Vamos para allá. O sea que estamos en el castillaco, ¿no? Bueno, en uno de ellos. Hola, hola, vaya salón, chaval. Vaya salón. Voy a dejar un poquito. Vale, ¿y el Hambo este dónde se ha ido? Ah, estás aquí. Coño, aquí se ve mejor. <risas> vale. Algunas criaturas han evolucionado dice Prepárate. Vale, vale. Bueno, deja su casa, ¿eh? Como un búnker. Ok, ok, ok. Good luck. Gracias, amigo, gracias. Pues eso, dice que básicamente. <risa> dice que básicamente. Eh, tenemos que liberarle y que en cada uno de estos Magic Scrolls. Vale, vamos a tener. Peña, que va a intentar que no, no, no lo hagamos, con lo cual tenemos que seguir muy preparados. Vale, vale, vale. Dice que podemos usar su casa, o sea que a partir de aquí ya no sé qué hacer. ¿Dónde está tu casa, majo? Esto pues, no, va a ser enorme, chaval. ¿Ah? Oh, chaval, un yeti yo creo que estos son los monstruos que nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Subido en una cabra? ¿O qué, es, ¿Qué es esto? No, está subido en un... ¿Esto qué es? Un ciervo, tío. <ríe> bueno, bueno, ¿qué está pasando aquí? Está interesante. <ríe> Muy buena, web. Sí, sí, vamos a empezar con esto porque me lo está pidiendo mucha gente. Y... vamos a partir el directo y hoy eso. Vamos a empezar con esto y luego ya iremos con el Apex. Esto no sé si lo puedo robar, pero bueno. Eh, ¿pero de qué es el mapa? El, el mapa es como en el Ártico. ¿Sabes lo que te digo? Está todo nevado y tal y... <coughs> y hay que ir a buscar a esto. Oh. ¿cómo le quito esto? ahora vale. A ver, míralo. Esto es. Vale, no es un castillo en lo que estábamos nosotros. Vale, decían en el norte. No sé si este es el jambo que nos ayuda. Oh. Ojo, ojo. Madre mía, claro, aquí va a haber de todo. Mira, mira Picuilo, tú. Vale, <risa> vale, vale. Vale, vale. Ok, ok. Pues, eh... Es un mapa de estos nuevos Un mundo nuevo de estos que vi por ahí en el market que estaba gratis y... Lo he descargado. Parecía interesante. Tengo un par más también por ahí, dando vuelta. Vale, vale. Esto es lo que estaba montado el Yeti, ¿no? Un caballo. Un caballo. Me va a venir bien, ¿eh? Aunque no tengo montura, pero... Al menos lo enamoro. Vale, ya está. Quieto ahí, eh. Eh, eh este tiene montura. Vale, vale. Vámonos. No lo puedo sacar de aquí, ¿verdad? Ixe. A ver, un momento. Tengo que cargar esto, tío, en serio. La <risa> tengo que liar, eh, la tengo que liar. A ver, un momento. Vale, el tema es que me he dejado el mapa en el móvil porque no sé cómo sacar el mapa aquí, ¿sabes? O sea, tendría que hacerme un mapa de Minecraft. Hola, liberado. Y ya está, deberíamos buscarnos un sitio donde hacernos la casa. scrolls Vale, pero yo me quiero hacer mi casa, tío. O sea... Voy a necesitar minar y esas mierdas, tío. O sea, no tengo ni árboles. O tengo, que ir, tengo que ir del palo y robar todo, qué? ¿ok? <risa> está muy bien elaborado, ¿no? Sí, sí, esto es, esto es la, la bomba. Esto lo descargo directamente del, del market. O sea, esto es una pasada, chavales. Uh, esto está todo bien hecho, ¿sabes? O sea, aquí... Aquí hay curro, ¿eh? Ya os lo digo. Para que venga yo aquí a lurquear y a robar lo que sea. Eh, no... Me he equivocado. Bueno, a malas puedo pillar madera de aquí, tío. ¿eh? Vale, a ver. Pues mira, ya tengo casa. Ah, no, mira, si tienes aquí tú. Falta una. No sé, igual que del palo. ¿eh? Están muy acogedoras en una de esas casas. <ríe> Me parece que sí, eh. Esta no sé... Este es de un tío que hacía armaduras o algo. ¿No? Un herrero de la vida. Eh, su hornico, tal. Eh, su yunque. Su otro horno... Esto no sé es qué es. Vale. Vamos a vivir aquí. Me falta madera, tío. Me falta de todo. A ver, un momento. <ríe> ¿Se puede ya o qué? Vale, vale, ya tenemos un hacha, al menos. Vale, a ver. Bueno, voy a picar la casa de alguien. Esta, por ejemplo. Joder, tío. De momento, ¿eh? Si, si descubro que se puede salir de esta zona, ¿vale? Y poder farmear a gusto, pues... Lo devuelvo, pero de momento... Vale. Pues... Hostia, no puedo ver las coordenadas. Macho. Que okay, sí hombre, que solo voy a poner las coordenadas, no pasa nada. No pasa nada, ya está. Ya está. Ya está. No te preocupes, que la experiencia va a ser la misma. <risa> mira lo que me he encontrado. <risa> Entiendo tú esto. Pues eso, hemos encontrado una cuevilla, chavales. Una cobilla de estas ahora estamos en el 19 O sea, tenemos que bajar más aún ¿Sabes lo que te digo? Vale, aquí más hierro Aquí, chavales, aquí Hemos sacado bastante hierro, eh, ya os lo digo, hemos sacado 12. Bien, bien a punto de diamante, ole. ole. Yo no le he dado este fin de semana, y este fin de semana está currando mucho. Me he quedado casi sin voz como ya lo podéis comprobar. Y nada, y he visto a los of faquitos de gratis. <risa> Porque trabajo ahí. <risa> Vale, eh, ¿dónde está mi casa? Es esta, ¿no? Es esta, a ver. Vamos para allá. A ver, el horno, a muerte, ¿no? A ver, ¿dónde está la huya? Aquí. Vale, empezamos, chavales. Nice. Tengo maderilla. ¿eh? Tenemos que hacer palos también. Eh, cuatro palos. Esto... Oh, oh, me gusta, me gusta. Vale, una espadita de hierro, por favor, por favor, eh, y por favor, casquiño, ¿no? Vamos a ir poco a poco, pero nos vamos a ir equipando. Ahí está. Vale. Eh... Vale, a ver qué más. Vale. Y me tiene que dar para hacer picos ahora, eh. Porque se me ha ido la chapa. O se puedo hacer uno. Soy un flipado. Soy un flipado vale picos de piedra podemos hacer aunque sea aunque sea ahí nada. y déjate esto en el horno por ahí vale no espérate. ahora sí esto por aquí uh, uh, uh. Falta hueco ya, eh. Me cago en Dios. Ya tenéis que guardarlos aquí. A ver. Est vale. Con esto ya tenemos subsidiana. ¡Oh, ¡Oh, jojo! Oh! ¡Llevantes! ¡Llevantes! Vámonos, chavales. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Tenemos diamantes, chavales. ¡Let's go! Estoy oyendo al comerciante. ¿Qué haces por aquí? Se te van a quemar las llamas, amigo. ¿Dónde estás? ¿O estás por encima o algo? ¿Qué hice? Qué crazy, man. Sí, sí, le oigo. A ver, adoquines. A pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ahí va. <ríe> Diamante del primer episodio. Mira nada más. Yo te digo, chaval. Ya te digo, tú. Así. ¡Pam! ¡Pam! 50 minutos hemos tardado. Joder. Uh, está guapo eh! de aquí. Ole. Ah. Si estás ahí arriba, tío. Está justo ahí. Y hay una araña por ahí. ¡Ole! Espérate. ¿Tenemos un spawner aquí? Ojo, ojo. ojo. Es que ¿le estáis oyendo al, al comerciante, tío? Estoy cerca. Estoy cerquísima. Es para arriba. ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Es un ahogado? ¿Qué es esto? ¡Hala, tú qué eres? Ah, es un zombie normal. Joder. Está congelado el tío. ¿Pasa qué? ¿Qué pasa qué qué Pasando aquí, ¡pam! Ah. ¡eh! Mira las arañas, tú, son blancas. Son arañas albinas. Uh, uh, el creeper. Ven aquí, primo. Revienta, revienta. ¿No? Mira cómo baitea, tú. cómo baitea. Vale, nice. A ver qué hay aquí. No vaya que haya otro diamante escondido. ¿Qué hostia me ha dado? ¿Qué hostia me ha dado el creeper? Vaya, vaya A ver, un momento Vale, vale, no me quiero perder, tío ¿Qué <risa> pasa? Ok Tiene ahora un spawner, eh Te lo digo yo, eh Si no, ¿de dónde salen tantas? ¿Arriba? No. Vale, voy para abajo. Un momento, esto ya lo exploraremos. Vale. Esto por si nos encontramos en un caballito. Bueno, no, tenemos un caballo, de hecho, ¿vale? Le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre queréis para el caballo? Yo le pondría Manolo, tal cual. Pero... decirme nombre. Decir mi nombre es Venga, decirme un nombre si no lo pongo maludo, eh, tal cual Silvio ¿Alguien da más? ¿Sueu? <ríe> Silvio a la una Silvio a las dos Pues adjudicado. Hola, Silvio. Hola. hemos esperado, ¿eh? Hostia. Silvio, ven aquí. Silvio. Hola. Conmigo. Muy bien, Silvio. ¿Qué tal, eh? Bueno, vamos a dejarle... Le hemos dado más solo para que sepa, eh. Que sepa quién manda. Hola. ¿Qué tal, Silvio? Y también tenemos un... <risa> un... ciervo aquí en casa. <risa> porque sí. Porque no te da la gana. Porque somos gangstas. Vale. Pues nada, ya tenemos a Silvio, chavales. Tenemos ya un animalico nuestro. <risa> Super gangsta, ¿eh? Vale, la comida. Ok... Ah. Tenemos el hierro, ¿vale? ¿Qué nos falta con... Con el hierro, pues... Nos faltará madera, ¿verdad? Dale, un momento Casco de hierro, pechera de hierro A ver, un momento Vale, casco llevamos ya, ¿no? Una pecherita O hacemos herramientas de hierro, chavales yo me haré una pecherita, eh, te lo digo y unas poticas de oro ahí está vale eh, ¿tienes skin de sopolar sí, sí, eh, antes de, de empezar el mundo se podía elegir la skin y la que más me ahora es esta la verdad está nice, eh <risa> Está muy nice, la verdad. Silvio. Es Qué tal, eh. Tranquilo. Tranquilo que no hay que matar a nadie aún. A ver, eh, vamos a dejar esto. Vale, voy a tener que bajar a la mina una vez más. Me parece. Vámonos, joder, sí señor, sí señor, qué está pasando hoy, madre mía tú, qué está pasando, la serie del diamante, oye tío esto, esto me encanta eh, o sea que viva Minecraft tío, qué es esto chaval, chavales qué es esto tío, Para de salir, cosa buena, tío. O sea que llevamos ya 15 diamantes. <ríe> A tener puesto antorchas, tío. Oh, diamante aquí. Más diamante. Madre mía, tú. perdido pero con diamantes. Eh, eh. Me falta el libro, chaval. Me falta el fucking libro. Eso con cuero que no tenemos. O pescando uno y desencantándolo. Vale, un momento, a ver... Ahí está. Vale, vámonos tú. A ver, Silvio. Vente, que nos vamos. hija Vámonos para las minas, chavales. A ver, ¿qué pasa aquí? Vale, estas son las minas. The Snowman are coming. Ojo, ojo, eh. Ojo. Los hombres de la anime vienen. me vienen. Están llegando. They are coming. Vale. <coughs> Prepárate para la batalla. Oh. Vale, cállate quito, Silvio, eh. Quita ahí. Ojo, la música épica, eh. Cuidado. Quita, scroll to release it. Hay que golpear el scroll para, para soltarlo. ha cortado la música, eh, esto que es vale, un poquito de parkour ah. Tengo que ir. Eh, jambo, jambo, jambo, Te calmas, te calmas. Tu casa. <coughs> oh, galleta. Eh, el escudo. Ahí está. Ahí tampoco. ¿Dónde es, tío? No. No. Hemos muerto. Hemos caído. ¿Eh? Ah, vale, que te genera aquí. Enemigos Lurkin Ya, pero no pues, ni los he visto, ¿eh? ¿Qué estaba ahí? ¿Qué estaba ahí? No lo hemos visto. Pero ¿Qué dices? ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? Estaba al lado, tú, si imbécil. ¡Qué imbécil! No me jodas. Estaba al lado, tío, chaval. No. Tengo que volver, tengo que volver, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? Vale, vale. Ok. Silvio, tira. Vamos a por nuestras cosas, por favor. Te lo suplico, Silvio. Eh. Cógelo todo, Silvio. Con cuidado, con cuidado. Vale, quiero aquí. <coughs> Muy nice, lo tenemos todo, espadita, el arco, ok, muy bien Silvio aléjate del peligro, bien hecho, compañero, vale pues nos vamos a por ellos, no, lo okay. qué? Silvio, ¿cómo lo ves? Ya estamos, ¿no? ¡Hala! ¡Silvio! ¿Y el escudo? A vale. ver, Silvio, vente, vente, vente, ¿eh? No te vayas, tío. Están muy lejos. ¡Eh! Mira aquí. Cuidado para arriba, anda! ¡Hijo mío! ¡Un Enderman! Cuidado, ¿eh? Vale, vamos para allá, chavales. Ahora sí, vamos a enfrentarnos a esta peña. Vale. vale, Silvio, creo que te quedes aquí, ¿eh? Te voy a hacer yo aquí el parkour en plan bestia. Ok... ¡Oh, no, no, no, no! ¡Qué cabrón! ¡Oye! Que esto no es justo, cabrón. Me está bloqueando esto. Almas, eh, eh, eh. Fuck. ¿A cómo hago para llegar a él ahora. No. Oh, llego, llego, llego. Estás muerto. Espera, te voy a poner un poquito más. ¿Cuál uh, uh, uh, la palmo yo? No, no, no, no, no, ¡Uf! no, no, no, no, no. Ah. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué hizo? Oh, no, no, no, no, no. Bueno, bueno, bueno, bueno. Sí, era, de era débil, era débil. ¿Viste? Encima estamos en hielo, chaval. Vale, cálmate. ¿Vale? Vale. Pega, golpea. <laughs> no muere, no muere, no muerto, eh. juego no muerto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿qué pasa? ¿Qué hago con esto? <coughs> no puedo construir, ¿eh? Ah, oh, shit, man. No llego, tío. El hielo, tío, el hielo. Sí, tío. Que no me deja construir tampoco, ah no sí vale, ahí, es. ahí está, lo tenemos. Oh, le tenemos el primero, chavales. Yeah. Cosé primero tú. Uno de seis, chavales. Hemos encontrado primero. ¿Y este sigue vivo o qué? ¿Se ha ido ya? Vale, pues nada. Vamos a volver. Vamos a ver si Silvio está bien. Vale, si no se nos ha perdido por el monte. Y nada, primero completado, chavales. A ver, un momento. Silvio, ¿dónde estás? Silvio. Aquí está Silvio, tío. Vente, vente, anda. Que ya hemos terminado. Vente, 20. Vámonos. No pasa nada con el creeper. Que explote si quiere. Vale, pues ya tenemos el primero. Nos faltarán... A ver, ¿dónde está el mapa? Está aquí, ¿no? Nada. A ver, un momento Silvio. Vale, nos faltan todos estos chavales, hemos cogido este, nos faltará el de Frozen Lake, que es, eh... será por allí imagino, no, Frozen Lake por allí. Y todos estos, en Lava pulse hay uno, vale. Así que nada, eh... esto va a ser hasta aquí va, hasta aquí va el primer capítulo y nada, eh, ya sabéis, darle a like, suscribiros y pasad por el directo twitch.tv para vosotros ya lo sabéis. Y nada, ahora estamos por concluido esto.